Bueno, ya que ustedes lo pidieron, la cronología oficial de Puka. Lo más antiguo que se sabe de Puka o la persona más vieja de Puka es sin duda Santa Claus. No se sabe cuándo nació o cómo nació, se sospecha que nace en el año cero. En fin, Santa Claus se queda por el polo norte. En el polo norte existe el Valle de los Inmortales. Entonces ahí... Santa Claus se sospecha que es un inmortal, pero en fin, nacen dos, dos inmortales más, el maestro So y su hermano. Que un día, jugando a las escordidas, su hermano se queda atrapado y Santa Claus lo encierra en una caja de regalos. Se desconoce cuándo, pero después de eso ocurre que nace el hermano Lo, hermano del maestro So. Pasan milenios y nacen finalmente los niños protagonistas de esto. El padre de Garu era enemigo de el padre de Tobe. Por lo que el padre de Garu mata al padre de Tobe y Garu mata al padre de. Perdón, el padre de Tobe mata al padre de Garu y Garu mata al padre de Tobe. Por lo que Tobe jura una venganza contra Garu. En eso mismo, tres ancianos. Bueno, realmente nacen cuatro. Que son los tres tíos de Puka y el padre de Puka. El padre de Puka funde el restaurante. Se sospecha que muere, dejando a su pequeña hija a, a cargo de sus tres tíos. Puka se enamora de Garu y entonces comienza la historia, donde se llevarán una serie de aventuras en el país de Suga. Eso es todo, chau, chau!